¿Existen los atardeceres dobles? Aunque durante años se dudó que pudiera formarse un planeta que orbitará a dos estrellas simultáneamente, además, estuviera lo suficientemente cerca de ellas para verlos como nuestro Sol, en el 2011 se descubrió Kepler-16b. Del tamaño de Saturno, orbita dos enanas roja y amarilla al límite de su zona habitable, a 200 años luz de distancia de nosotros. Aunque sus temperaturas son demasiado extremas, si tuviera lunas podrían llegar a albergar vida.